ser que es un tema económico, aunque no veo tampoco la yo no lo entiendo igual que tú, igual que inclusive la propia ADP que es el, es, es el gremio el instrumento de lucha y de reclamo que tiene el magisterio nacional pero es una, es una decisión que te repito, como la toma educa educa, digo yo es como, es el, el brazo empresarial, de económico, educación. del sistema educativo nacional Claro, el más fuerte o se, sea ¿Cómo que se llama la, la institución de los empresarios? El de, CONET El CONET, sí, ese sí, es el sí, CONET pero de, de educación. educación De educación okay. Entonces, okay. Eh, porque el ADP es el gremio, es la defensa sí. de los derechos del, magister, del profesor ¿Y, y no, quién es, del, Ni de, siquiera del maestro, Una profesor. pregunta, una pregunta, ahora usted habla de eso entonces, entonces, no es tripartito, pero ¿quién defiende a los padres y a los alumnos? No, eh, porque es un asunto, miren, cuando sucedió... No existe, cuando, ¿verdad? Tú sí. sabes quiénes quién es, eh, eh, son los beneficiarios del 4%? Es ese sector claro. empresarial que interviene claro. en, eh, eh, en el sistema educativo nacional. Claro. Ahora, decía yo en comentando entre dos, lo ganó. Se lo buscó, lo luchó el, la, la sociedad civil, la marcha verde, ¿m? la Al, sombrilla amarilla. y soportado ¿m? por... Pero, ¿m? los beneficiarios no, es, no, no son los, ni los estudiantes, ni los profesores. Ni, los profesores, ni el sistema mismo. ¿m? Porque lo que se ha dado, y en el caso de, de ahora, yo no entiendo tampoco cuál es la necesidad de, de, de hacer lo que entonces debió haberse hecho por allá por mayo, junio, julio Pero del año antiguo, pasado. Pero antiguo, escúseme que lo interrumpa. Porque le falta año. El año escolar termina en, dos semanas. en, en, en mayo. Ah, Estamos hablando de, de, mi, de mi, par de semanas. Antiguo, sí. mi pregunta es esa. Usted, supongamos que ya están dadas las condiciones, que todo el mundo se vacunó, docentes, niños, todo el mundo se vacunó y que están dadas las condiciones. Yo me pregunto, ¿cuál es la necesidad de a, apenas tres semanas para concluir este año escolar? Que pudiera muy bien, estando dadas las condiciones, perfecto, vamos a concluir el año escolar y el tiempo que resta vamos a preparar las ya, escuelas, la, la, lo la, que la, le falta para claro, que se para el próximo año es escolar. Esto yo quiero que usted me diga. Usted debe, debe eso saber. no será un tema no. de hidratación. ¿Eh? no pero, pero no lo entiendo porque mira, a veces pienso como entiendo que Educa es el brazo eh, empresarial del fundamento nacional. La educación al la, la educación. Yo no entiendo qué pudiera buscar, porque mira, si se trata del desayuno y el almuerzo escolar, a los o sea, suplidores se le, le están pagando y, se lo, y y ellos están supliendo sí. y comillo supliendo el desayuno y la, y, y la y el almuerzo escolar. Si es por las construcciones eso no, no, no tiene impacto en esta, en esta decisión. Eh, si se trata pues, en defensa de los estudiantes, no. Pero ahí también debe intervenir, debió haber intervenido el Ministerio de Salud Pública de manera potencial, claro. puntual. ¿Tú Decirle sabes por que, qué? No, que sí. Porque se nos ha dicho, y el doctor eh, como médico maneja más que yo ese, ese, ese tema, ese asunto, se nos ha dicho que a los, a los nietos que no, nos, no se acerquen mucho a los abuelitos, claro. que los abuelitos no se acerquen mucho a los nietos. Entonces, ¿quién es el que está en el colegio, en la escuela? Es el nieto mío. Sí. Entonces, ¿por qué fue que me dijeron al principio que me aislara de manera significativa de, de mi nieto? El nieto, los, creo que es le eh, Déjame dar un dato: que no hay vacuna para, para menores de 14 años. Y no años. se han vacunado. No menores se han vacunado de 14 años. Los lo, lo, lo, lo que están en la escuela. <ríe> o sea, menores de 14 años no hay vacuna. O sea, que. Pero, pero doctor, vamos a los de cuarto. Pues, no, van, a tener, oiga, van a tener que abrir la, la, la vacuna la, la, de de María. Era. A los de cuarto de bachillerato, que ya son de 16, 17, 15 años. Se van a vacunar, pero no se han vacunado. No, es lo, son la, se son van a vacunar, la última se etapa del sistema. Pero lo que, lo, lo que somos abuelos, que no tenemos esa edad de los 70 años, que ya se han vacunado, uh -huh. y entonces, cuando vaya a cargar el nieto mío que, que viene cargado de, de, de, de, de contagio del colegio, a, yo a, a, a abrazarlo, a, a cargarlo, y ¡pum!, matado. porque él no está vacunado? Y yo tampoco. El problema es que hay... El problema es o sea, no que se digo, entiende. ¿por qué no me dicen a mí, EDUCA y el ADP y el gobierno? Decir, miren, esto se está terminando, vamos a terminar esto, pero nadie... O, o, o, déjeme decirle que inmediatamente empiecen a... Di, digan que van a entrar a las aulas, van, comienzan a decir que en la, tal aula no hay pupitre, que no está adecuada, que le falta una pared. Entonces, póngase en este tiempo, en este año, en este momento... A arreglar todas las escuelas A mejorar sí. el ambiente de las escuelas A nivel estructural Para después no me venga pero, usted con iniciar el colegio es, eso. eso es lo que yo acabo de decir Pero tampoco, para antigua, eso? Pero tampoco antigua En medio de esta situación, todo un año Más de 3000 mil muertos ¿Puede usted exigirle al gobierno Que se hubiese dedicado a reparar las escuelas Cuando ni siquiera sabemos que vamos a estar vivos esta, Para esta fecha pero, Entonces, Gracias a Dios, hemos salido ileso de esta situación pero todavía esto no ha terminado la pregunta que yo me hago y que no acaba de responderme la a vamos a invitar la próxima semana de nuevo para ver si San que estuvo aquí hace dos semanas del, del, del colegio, del centro educativo IADI, que es parte ¿verdad? De, de, del sector privado para que no, y de acuerdo con que hay que regresar a clase, así como, como todos. No, ¿no? Que, que, yo quiero entonces, que regresen a clase. O sea, pero son si claro, todos, todos. Pero, pero son este tres, mes. entonces no semanas. que me dijeran cuál es la necesidad cuando es a tres semanas que estamos contigo tú sabes por dónde comienza. Hay un proyecto de ley que somete el senador de Bonao de prohibir por ley el tema de la reinscripción. Cuidado si, como es un asunto empresarial, cuidado si por ahí viene Bueno, estamos en las escuelas, estamos asistiendo, estamos eh, corriendo riesgo Vamos a, por aquí se justifica o para presionar en la no aprobación de ese proyecto Pues señores, yo le voy a decir una cosa y doy todo o sea, usted cómo, usted cómo, se reinscribe. ¿Cómo toma lo relación antiguo? O sea, usted se te... reinscribe en, en el colegio médico dominicano. ¿verdad? No. Usted se inscribe una vez sí. y pagó mil pesos Exacto. y jamás ni nunca. En el club San Diego se reinscribe la gente. No. En, en, en ninguna institución se reinscribe. Ahora, si usted se va del colegio al contra, N, al contrario, dan para... gracias al que muchas veces tiene para que regrese. Si usted se va del colegio N para el colegio H. En el H usted debe pagar una inscripción. Una, -inscri una inscripción. Si usted vuelve al N, usted tiene que pagar una inscripción. Claro. Pero señores, no es posible que, que todos los años haya reinscripción en el mismo colegio, el mismo estudiante. Entonces, ¿por qué tú dices que... Por, o sea, ¿Cómo, ¿cómo lo relacionas? Sí, bueno, que quizás sea esa, como que ese proyecto de ley. O se sabía que venía, porque aquí lo, el que tiene información, dice Bill Gates, el que maneja información, maneja el mundo. Sí. Lo que a veces nos llega a la información tras no es a nosotros. Dicen los capitaleños que estamos en las provincias, estamos en la zona suburbana. Eh, cuando, Pero allá en la capital la información llega. La, mío, la del te, año que viene eh, llega hoy. Cuando yo estaba, cuando era un muchacho que, que cantaba la lotería los domingos, decía, hay que jugar en Yamasap, porque allá acá era la lotería el miércoles. <risa> y era los domingos para acá. Entonces pues yo el otro día iba, iba a, a, a eso mismo lo de, de del, del sector de los, de los colegios, hablando con respecto a eso, al, al, al pago de la inscripción, que eso es parte de, de, del año escolar. Incluso recuerda que una de las justicias que yo hacía era que ellos le pagaban las vacaciones a, a, los, a los profesores que pertenecían al staff. De esos colegios. Entonces, la pregunta mía ahí, yo se la hacía a, un, eh, a una persona muy ligada a este, al negocio de los colegios. Yo le decía, pero eso no debe ser parte, eh, que ustedes como, como parte del negocio, como empresario de la educación, debieran prever dentro de sus beneficios, que, que eh, de los jugosos beneficios que deja, por ejemplo, el, la institución como tal. ¿Qué le digo? No, justificándolo, lo que pasa es... Pero meses. tú sabías... Tú sabía, bueno, ustedes tienen, eh, han tenido hijos en, en, en el colegio. Eh, ¿Los dos meses de vacaciones hay que pagarlo. Claro, claro, claro. O sea, no, dos meses de vacaciones. Son, son dos meses. Y antes. hay que pagar, son, creo usted, que son dos meses. Nosotros hablamos, nosotros hablamos y... Porque hay y, que pagar... Oye, tú terminas... Perdón, doctor. Tú terminas en un colegio el día 7 de mayo y tú tienes que pagar a mayo entero. Correcto. Tiene a junio y a julio de vacaciones lo paga también Correcto. y, y en agosto te reinscribe correctamente Viste, mira que supuestamente estaba estaba habían abolido eso en, en, okay, en Víctor, este que... año Víctor, y hubo nosotros, que pagarlo nosotros no. estamos hablando ¿Eh? que no ¿Qué? que se, no no que no se que no se abolió Exactamente. ¿Y es, y es verdad que estamos en una ciudad. No, y tú estás y, eh, eh, sangrando por tu Claro, problema. claro. Estamos en la segunda tercera ciudad del país, Santiago, la capital. Pero déjeme Aquí decirle. Aquí la lotería es el mismo día. El mismo día. Déjeme sí. decirle, Víctor, que en la capital. Hay, yo tengo un amigo que tiene ahora las niñas en la universidad. Y, y, y cada y cada vez que yo lo veo me abre los brazos y dice, "Gracias a Dios que salieron del colegio, porque yo pago menos en la universidad que en el colegio." Parece mentira. Pagaba menos, paga menos en las universidades sido una carrera universitaria que lo que pagaba en el hablando colegio. Hablando de universidad, atención, hablando de universidad. Que por lo que pagaba eh, en el colegio. La Universidad Católica Nordestana extendió el periodo para usted tomar el examen de admisión, así que Atención, usted tiene tiempo todavía de depositar su expediente, su documento para que vaya a tomar el examen de admisión. Ya en la próxima semana estarán por aquí eh, funcionarios de la UTNE dando las la orientaciones y la información correcta y adecuada para que usted, que ya va a ingresar nuevo a la universidad, pues pueda hacerlo todavía. O sea, que todavía está a tiempo. Y el director del, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, eh, San Francisco de Macorís, doctor Miguel Medina, se anota un punto más, teniendo aquí hoy a las once y media, en un almuerzo, a la, a la rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en una conferencia tratando de hacer un levantamiento de las necesidades del centro para seguirle apoyando al centro. Qué pena, la, qué pena que no se pueda reelegir eh, Miguel Medina. O sea, son eh, de la cosa, de, de, la cosa eh, de este país. Oye, mientras, con el perdón de lo que han sido, Sí, sí, sí. Y lo Mientras, que aspiran ser. Sí, y lo que aspiran. No, pero de lo que han sido, que habiendo tenido algunos, algunas dificultades en su gestión, tenían el privilegio de reelegirse. Y cuando viene un hombre que pone punto ¿Eh? no, a la IE no como puede. Miguel Medina, o oh, qué ironía la vida, la ley le prohíbe relejirse. Correctamente. Pero, pero atención. Esa es una reserva que tenemos nosotros ahí, pueda reelegirse o no, una reserva que tenemos nosotros eh, como profesional, eh, como ser humano en Miguel Medina. Así que saludos para usted, eh, señor director del recinto Was aquí en San Francisco de Macorís. Antigua, hemos llegado nosotros al final. Ojalá de, que eh, se apruebe el proyecto de ley de la no reinscripción. Pero hablábamos fue de la reinscripción en los colegios, pero en la universidad y en las otras, ¿hay que pagar sí, la reinscripción. También hay que pagar. ¿Eh? También hay que pagar. ¿Que usted dura, debiera, eh, debiera ser en sentido general. Claro, porque el proyecto es en sentido general. Bueno, vamos a ver. esperamos, yo ¿Eh? no creo que eso ¿Eh? llegue para universidades Acuérdense eh, bueno. que quienes están presionando para regreso a clases sin condiciones Son sectores de poder, son los mismos sectores No, tú ¿Eh? Sí Ok Antigua, gracias por estar con nosotros, como cada jueves, y a ustedes, gracias por su amable sintonía, sobre todo a la parte ejecutiva de este grupo de Telenor, que como siempre apoyándonos para mantener orientada e informada toda la región del Nordeste, el país y el mundo. La invitación para que no se pierda la retransmisión de este espacio de 7 a 8.30 de la noche por el canal 14.